Buenos días, bienvenidos y bienvenidas todas a este campus universitario de la Salle. Quiero agradecer la presidencia de, y la, de esta mesa inaugural de este congreso, al excelentísimo señor don Rafael Van Grieken, Salvador, consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. Don Rafael, muchísimas gracias, nos honra mucho tenerle ...en este momento tan significativo, en este acto tan singular... ...para nuestro campus, para nuestro centro universitario... ...para las personas que participan en el mismo. Y agradecer también a don Manuel Nevado Ojeda... ...presidente de la Federación Autismo Madrid... ...por muchas cosas. Primero, por estar, por apoyar, por unir fuerzas... ...y fusionar intereses, implicación y caminar juntos en esta labor de acompañar a las personas. Quisiera a todos y a todas agradecer la respuesta a esta convocatoria que nos une y agradecer a los profesionales que os habéis animado a participar, a las familias que os habéis animado a venir. Yo creo que entre todos estamos llamados a unir fuerzas, intereses, buenas prácticas y abrir futuro juntos en este camino. En este primer congreso sobre el trastorno del espectro del autismo, este centro universitario con más de 20 años de experiencia en la formación de profesionales, en, en su momento era la especialidad de Magisterio Educación Especial, ahora con menciones específicas, pues nos honra decir que, Pioneros, no, pero compañeros de camino en los inicios, sí. Y por eso nos sentimos muy orgullosos de haber contado con la Federación Autismo Madrid en este apoyo y en este inicio de este primer congreso. Cuando una actividad lleva un número delante, es bueno, porque compromete a un segundo. Y esperemos que sea así. Agradecer a todos vuestra presencia y en este campus en el que nos honra pues, ser acogedores, abiertos y, diríamos, casi cosmopolitas. Eh, quiero que tome la palabra don Manuel Nevado Ojeda, presidente de la Federación Autismo Madrid. Manuel. Buenos días, querido consejero don Rafael Bangrique, en Salvador, consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, querido Pedro Luis, presidente del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Miembros de la, juventud, de la Junta Directiva de la FAN, representantes de las distintas entidades, ponentes, familiares, profesionales, estudiantes y amigos. Buenos días a todos de nuevo y muchas gracias por acompañarnos esta mañana en este acto tan importante para el autismo y también para este centro universitario que hoy nos, nos lo ha brindado y nos ha ofrecido para que lo podamos celebrar ...en este interesante eh, campus. Eh, señor presidente, ya te lo he dicho dos veces... ...gracias por acogernos con tanto cariño... ...en vuestra institución. Y a nuestro querido consejero... ...también gracias por acompañarnos... ...no solamente en esta apertura que es muy importante... ...sino también por su apoyo eh, incondicional y permanente... ...en todas aquellas propuestas e iniciativas que Autismo Madrid ha presentado desde que él es el responsable de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. De igual modo, agradecer el apoyo de la organización del Congreso al Centro Universitario de La Salle y de una manera muy especial a nuestra querida Charo adivieso decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, a quien nos une años de trabajo en favor de las personas con discapacidad y, de una manera muy especial, de las personas con autismo. Este primer congreso sobre el trastorno del espectro del autismo es fruto de un acuerdo de colaboración entre la Federación de Autismo Madrid y el Centro Universitario La Salle, con el objetivo de fortalecer los lazos de unión entre ambas entidades y avanzar en el proceso de formación y desempeño de los futuros profesionales de educación en el ámbito de, de, de los TEA, impulsar el intercambio de ideas, generar conocimientos y analizar experiencias para lograr una educación de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con TEA en un proceso de aprendizaje permanente y a lo largo de todo su ciclo vital. Otro objetivo que desde hace varios años perseguimos es conseguir una mayor concienciación, formación y sensibilización sobre el autismo en nuestra sociedad. Foros como el que hoy nos han traído hasta aquí deben aspirar a ser un referente en la difusión del conocimiento sobre el autismo, investigaciones de actualidad, abordaje del trastorno desde edades tempranas hasta la vida adulta y los temas más recientes ...que abordan el ámbito educativo. Estos serán, con seguridad, algunos de los temas centrales... ...que trataremos a partir de hoy y hasta mañana sábado. Desde la Federación Autismo Madrid... ...venimos apostando con fuerza por la formación. Estamos comprometidos con ello, como no podía ser de otra manera. Y es que, de esta combinación entre formación y divulgación del conocimiento es de lo que depende el futuro de nuestros hijos con autismo. Necesitamos contar con buenos profesionales para que atiendan de la mejor manera posible a los chicos y chicas con TEA. Debemos contar con espacios para los jóvenes que buscan su primera oportunidad profesional y ayudarles en todo ese camino, sin olvidarnos, por supuesto, de los más mayores, que ya los hay y bastantes, ...y requieren de unas necesidades concretas y tienen derecho también a vivir una vida plena y felices... ...con todos los recursos que demanden totalmente cubiertos. Por eso confío que en este Congreso demos una puntada más bien hilvanada y precisa... ...con esta apasionante tarea de la formación y divulgación en la que trabajamos tanto la Federación... ...como las tres entidades que la conforman, así como otras organizaciones muy sensibilizadas con el TEA... Y un ejemplo claro lo tenemos aquí hoy con el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Espero y deseo que este encuentro de hoy sea todo un éxito y salgamos de aquí mañana con infinidad de ideas y tareas para abordar en un futuro muy próximo. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer, el honor es mío, ¿eh? la honra realmente la tenemos nosotros por por haberme invitado, por haber invitado a la consejería para esta inauguración de este primer congreso y agradecer al Centro Universitario La Salle y a la Federación Autismo Madrid pues por esta deferencia, ¿no? una deferencia que, que a nosotros nos honra profundamente porque estamos muy implicados en todo lo que tiene que ver con el trastorno del espectro del autismo. Eh, agradezco la invitación y, sobre todo, lo que agradezco más que la invitación es que se organicen iniciativas de esta característica que al final lo que implican pues, es intercambio de conocimiento entre padres, profesores y expertos, que realmente es lo que nos hace falta a la Administración educativa. Conocer eh, esas propuestas, conocer esas recomendaciones y, en definitiva, mejorar nuestro sistema educativo. En la Comunidad de Madrid y en la Consejería de Educación, muy particularmente, pues estamos convencidos de que estas mejoras solo se consiguen si se cuenta con la aportación de todos, siempre, eh, casi desde un punto de partida. Ese es el espíritu también que mueve a este acuerdo por la transformación educativa que estamos impulsando en estos momentos y en el que, por supuesto, también se incluyen unas cuantas iniciativas para mejorar la atención a los niños con… ...o niñas con necesidades educativas especiales. Sé que estas jornadas tienen un enfoque global... ...que contempla todas las etapas vitales... ...de las personas con TEA... ...aunque yo me ceñiré por motivos obvios también... ...al ámbito educativo. Como seguramente ustedes conocen... ...la Comunidad de Madrid tiene un empeño especial... ...en, su, en que su sistema educativo sea inclusivo... ...con la convicción de que esa inclusión... ...resulta enriquecedora... ...no solo para el alumnado con necesidades de educación especial o diversidad funcional... ...sino que es beneficioso para el conjunto del centro y para el resto de los alumnos. Ahora, la inclusión también tiene que tener eh, un valor y tiene que llevarse a la práctica... Y, ...y se tiene que llevar a la práctica con recursos reales. Y hoy por hoy tenemos en la Comunidad de Madrid 239 centros preferentes... ...para alumnos con trastornos del espectro del autismo es un 28%, un 28 de esos 239 centros preferentes se han convertido en estos dos últimos cursos, en el curso 15-16 y en el curso 16-17. Este incremento de centros, junto con la creación de otras 74 aulas adicionales en centros que ya eran preferentes, creo que pone de manifiesto clarísimamente un aumento importante de recursos y una priorización de todo lo que tiene que ver con la atención a la diversidad y a la educación inclusiva. Asimismo, también estamos tratando de ajustarnos a esa ratio máxima de cinco alumnos TEA por aula TGD, una ratio que de manera global, con el incremento que hemos hecho este año, ya lo tenemos conseguido pero es verdad que hay aulas que puntualmente pueden tener más de esos cinco alumnos. Y, y eso solamente ocurre en el caso de que todos los padres que están en ese aula eh, digamos, eh, consideran que lo mejor para sus hijos es mantenerse en un aula con esas características, eh, siempre, por supuesto, incrementando los recursos eh, que se ponen a disposición de ese, de ese aula. Creo que es importante eh, al final también ver que esas aulas, que existen aulas por encima de cinco, pero son aulas que a día de hoy están dotadas con más recursos humanos que lo que tiene un aula, digamos, convencional. Eh, ¿Todo esto se trata simplemente de aumentar recursos? Pues es evidente que no, ¿no? No se trata solamente de… de ...de algo que creo que es una obligación... ...que es la educación inclusiva... ...no se trata solamente de un incremento... ...de recursos materiales o recursos humanos... Eh, ...sino de lo que se trata al final... ...es de hacer que ese colegio, ese instituto... ...sea de todos, ¿no?... sea eh, de manera plena... ...realmente un centro educativo... ...de todos y para todos... ...esa inclusión tiene que ser efectiva... ...tiene que ser real... ...tiene que ser palpable por parte de las familias... Y eso supone, en muchos casos, por no decir en todos, tener que hacer una serie de ajustes y modificaciones en múltiples facetas, en su metodología de enseñanza, pero a veces en cualquier cosa que tenga que ver con su día a día. Los recreos pues, se convierten en un proyecto, ¿no? de la misma manera que el comedor también es un es un proyecto adicional. Y tienen que... ...participar todos los alumnos y, por supuesto, todo el claustro de profesores... ...y todos tienen que estar, digamos, con una conciencia clara del valor y la importancia de la inclusión. En ese sentido, pues he visto que entre las intervenciones de estas jornadas... ...se va a prestar especial atención también al acoso, que es algo por lo que quiero también felicitar... ...a los organizadores. Evidentemente, el acoso es algo que nos preocupa a todos, pero está justificado que nos preocupe o que preocupe de manera especial a las familias con niños que presentan trastornos del espectro del autismo. Los resultados del primer test online socioescuela, que es una de las iniciativas que hemos puesto en marcha el curso pasado dentro de la estrategia de la lucha por el acoso y la mejora de la convivencia en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, pues lo han puesto de manifiesto de una manera muy elocuente. En ese test se pidió a los alumnos... Casi 100.000 que participaron de manera voluntaria a alrededor de unos 450 centros que dijeran eh, cuál era, en su opinión, la principal causa detrás de los casos de acoso. Y la respuesta fue abrumadora. Pues prácticamente un 35% de los alumnos de primaria y un 46% de los alumnos de secundaria eh, tuvieron como respuesta tener un comportamiento diferente al resto de los compañeros. Esta es de lejos la primera razón y está muy por delante de la segunda causa, que era, por ejemplo, molestar a los demás, en torno a un 14%, o la apariencia física, mencionada también en un 10% de los casos, eh, con porcentajes relativamente similares tanto en primaria como en secundaria. Por tanto, es innegable que existe en muchas aulas esa presión para fundirse con el grupo, para no destacar, ...hay una reducción de la tolerancia hacia lo diferente... ...que además se, in se intensifica con la edad... ...y que convierte a los niños con TEA... ...pues en un mayor objetivo potencial de acoso... ...esto sumado también al terrible dato... ...de que la mayoría de los niños, más de un 50% que sufren acoso... ...no lo cuentan en sus casas, a sus familias, a sus allegados... ...pues hace que, que nos, tomemos, nos tengamos que tomar muy en serio... ...el asunto del acoso escolar. Esta misma semana hemos puesto en marcha... ...a través de los medios de comunicación... ...pero también con intención de difundirla... ...en los propios centros educativos... ...una campaña a este respecto... ...que incide especialmente... ...no en los dos... ...creo que protagonistas... Eh, de, ...protagonistas principales... ...de estos casos... ...no es ni en el acosador... ...ni es en el acosado sino es en el papel de los compañeros, para explicarles que denunciar no es de chivatos, sino es de valientes, ¿no? y que callarse ante el acoso no es una opción viable. Otra vertiente en la que estamos poniendo un esfuerzo importante en esta legislatura tiene que ver con la formación especializada, y la formación especializada, por un lado, de todos los integrantes del centro que se convierte en preferente, todos estos centros se han convertido en centros preferentes durante esta legislatura y reciben un plan específico de formación en el que participa el equipo directivo, participan los docentes, participan los equipos de orientación y participan los profesores técnicos. Eh, también, en todo lo que tiene que ver con formación, eh, destacar, ...con respecto a la prevención y la lucha contra el acoso... ...pues también iniciativas... Eh, ...esta misma semana... ...pues ha dado comienzo un curso... ...un curso online que se ha ofrecido ...y que por sus características... ...pues no cuenta con límite... ...de, de plaza... ...y aquí sí que quiero destacar... Eh, ...un aspecto que a mí me parece primordial... ...que es el de la motivación... ...de nuestros docentes... ...creo que lo manifiesto con mucha frecuencia... ...y lo vuelvo a hacer... Mi, mi, mi admiración y mi, y mi agradecimiento, ¿no? que se pone de relieve, además, de manera muy manifiesta en ese afán de formación permanente de nuestro profesorado y, fundamentalmente, con una sensibilidad extraordinaria a todo lo que tiene que ver con la atención a las necesidades especiales de aprendizaje, uno de los ámbitos más demandados para cursos e iniciativas. Solo un dato, este curso… Eh, es un curso que se abrió hace unos días, Yo creo, no sé si ha tenido 10 días eh, de periodo, eh, empezó, sin mal no recuerdo, me parece que fue ayer eh, ayer mismo, eh, 4.660 personas apuntadas al, al curso. Me parece eh, realmente impactante. ¿no? El, es un curso que se va a llevar a cabo hasta el 5 de diciembre, que repetiremos más ediciones, ...pero que demuestra de una manera yo creo clara y evidente... ...la implicación de nuestros profesores con todo lo que tiene que ver... ...con la mejora de la convivencia en nuestros centros educativos. Eh, y también estaremos abiertos, por supuesto, a iniciativas, a propuestas... ...que puedan venir de foros tan abiertos, de foros de discusión como va a ser este... ...y que estaremos encantados de recibir sugerencias inquietudes y aportaciones desde este, desde este sitio. Y, bueno, eh, antes de terminar, también pedir un poco de paciencia y mis disculpas también por adelantado a las familias, a los docentes, a los equipos directivos y a personas como Juana, Juana María Hernández, la directora del equipo de orientación específico de TGD, por los desajustes del comienzo de curso, sobre todo un comienzo de curso donde hemos incrementado de manera tan notable el número de aulas TGD, y eso significa presión para todos, presión también en todo lo, lo que tiene que ver con la formación, la formación de nuestros docentes, la formación de nuestros equipos directivos, pero estoy absolutamente convencido que merecerá la pena. Ahora estamos eh, terminando y revisando las últimas aportaciones que se han hecho ...para ese acuerdo por la transformación educativa, para intentar que en los próximos cuatro años... ...pues haya un marco estable de cuestiones que no tienen que ver con normas educativas... ...sino que tienen que ver más con cosas que suceden en el interior del aula... ...que es realmente donde enfocamos este acuerdo por la transformación educativa. Ha sido un proceso bastante abierto hasta hace muy poco pues está abierta también la página web en la consejería, hemos recibido aportaciones no solamente de agentes eh, interesados en, la, en el mundo educativo por supuesto también de los partidos políticos y esperamos hacer una propuesta final para que bueno, eh, presentar el documento y, y pedir la adhesión a, a ese acuerdo por la transformación educativa para el mes de diciembre Creo que, que ahí eh, hay unas cuantas iniciativas, iniciativas para mejorar la, la educación en la Comunidad de Madrid y fundamentalmente para hacerlo más inclusiva, para hacer una educación, digamos, más abierta y más pensada absolutamente para todos. Les deseo que estas dos jornadas pues, resulten sumamente productivas y declaro, oficialmente inaugurado este primer congreso sobre el trastorno del espectro del autismo. Muchas gracias.